Muy buenas, mi gente bonita de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Mucho, mucho tiempo ha pasado y volvemos a estar aquí en el canal. Eh, ¿Y qué nos trae aquí? Nos trae la salida del nuevo mecha YoYo. -Yo. Para la gente que haya pasado ya por mis directos pues más o menos habrá visto un poquito del meca pero vamos a verlo un poquito más al detalle bueno sin más dilatación vamos a pasar directamente al juego y vamos a ver este me quita. Como veis, lo tengo a nivel 5, no lo he subido desde que hice el directo, por desgracia no he tenido tiempo, pero bueno, vámonos rápidamente a sus habilidades y nos pone que tiene un rango de batalla corto. Debido a que es ataque primario, pues tiene mucha dispersión de, de las balas y eso lo estuvimos viendo en el directo, que cada vez que se disparaban las balas, si estabas lejos, las balas pues salían bastante dispersas. Tenemos una movilidad normal, aunque la verdad que está bastante bien. Tenemos 2000 de vida, 1000 de escudo, 100 de fuego. Vale, vamos a ver así rápidamente sus habilidades Tenemos su habilidad de movilidad Que nos elevamos automáticamente en el aire un poco Y podemos moverlo como si fuese huracán Eso tenéis que tenerlo en cuenta Porque no se mueve como si fuese por ejemplo Michael a la hora de hacer la Q Es como huracán, tienes que dirigirlo con, con el movimiento Y hace como huracán igual vale Y luego explota al final Lo puedes decidir tú o literalmente cuando llega al final explota Pero no se no se destruye, ¿vale? No me seáis tontitos Luego tenemos la bomba Que es una bomba que se engancha al suelo o al bueno, al enemigo, no sé si si sí, creo que sí se engancha pero explota al momento, ¿vale? La podemos dejar enganchada en el suelo y esperar a que pase el enemigo. Nos puede servir, por ejemplo, si tenemos un enemigo muy cerca, le enganchamos la bomba, el enemigo se va para un lado, y nosotros nos iremos para el otro, ganando un poco de distancia, aunque claro, se supone que el mecha es de corta distancia. Esta es la arma primaria que ya la veremos en partida. Vale, vamos a ver rápidamente esos módulos, ya que son relativamente sencillos y rápidos de entender. El módulo que tendremos de base de ataque será este de aquí, el boss reload, lo que nos dará será de un 10 o 15% más de daño de explosión del arma secundaria que bueno en alguno que otro caso puede servir y luego des desblocaremos este de aquí que para mí eh, es el mejor porque lo estuve testeando en campo de entrenamiento y sinceramente me gustó mucho qué es lo que nos proporciona este de aquí nos da de un 10 a un 20% menos a la hora de recargar o sea recargamos más rápido y luego tenemos disparos rápidos o sea tendremos de un 10 hasta un 20% más de cadencia de bala con el arma primaria está súper súper bien sobre todo cuando estamos eh, en rangos cercas como módulo de defensa lo que tenemos de base es este de aquí, que lo que nos proporciona es de un 30 a un 50% menos de daño cuando estemos haciendo nuestro combat skill, o sea nuestra Q. Nosotros estaremos volando y mientras lo que dure nuestro vuelo en el aire tendremos de un 30 hasta un 50% menos de daño, que bueno, eso está bien. Luego se desbloquea este de aquí abajo, que lo que nos da es 700 a 1200 más de escudo cuando nuestra vida esté por debajo de 600. Esto lo que nos ayudará será mantenernos un poco más en vida y si llevamos el core uno, eh, poder usarlo una última vez. Luego cuando haga la guía, porque seguramente haga guía de este beca, lo hablaremos. Ahora no no lo vamos a enrollar. Vale, como módulo de aquí de propulsión tenemos el canister cicle, que lo que nos da es de un 10 a un 20% más de cooldown del tactical skill, o de combat skill o sea, de la Q, que esa está muy bien para poder tener nuestra explosión hacia el enemigo más rápido. Y el que desbloqueamos nos da de un 10 a un 25% más de movilidad, pero después de usar nuestra Q. Yo lo he probado en el campo de entrenamiento y sinceramente no, no le he visto demasiada utilidad, la verdad. Y pasamos Vamos a los cores, que es lo interesante, y como core 1 lo que tenemos es que saldrán dos bots, o no, dos explorer bots de estos chiquitines, saldrán de mega cuando estén destruidos. Sinceramente, el core 2 promete más. Y como core 2 lo que tenemos es que lo que nos dará será una especie de boss a la hora de explotarnos con lo malo de recibir nosotros daño. He calculado que más o menos podemos hacer esto dos veces, bueno, tres. Bueno, vamos a dejarlo en dos porque en una situación real estaremos peleando contra enemigos y estaremos recibiendo daño. Así que sí o sí serán dos. Está bastante bien, pero bueno, vamos a dejar de hablar y vámonos a lo que nos interesa que es a jugar un solos vale vamos a ver dónde nos vamos a tirar esto va a estar interesante vamos a tirarnos mmm, creo que por aquí Vale, comenzamos con el uteito y tenemos la suerte de que tenemos dos recargadores y pensaba que aquí había algunas escaleras o algo para bajar, pero parece que ser que no. Tenemos suerte, la zona estará de nuestro, de nuestro lado. No sé exactamente si hay mucha gente en la partida, no creo. Habrá una o dos personas, pero bueno, así podemos comentar de manera más tranquila o no eh, cosas sobre el nuevo BK. Importante, lo vamos a sacar, pero no lo vamos a usar hasta que sepamos que hay alguien cerca. ¿Y por qué? Porque... Eh, nosotros podemos conterear a los enemigos o en este caso nos pueden conterear si saben con qué mecha estamos yendo. Por ejemplo, si yo estoy usando un Gabriel, mi enemigo podría ponerse un Northern Knight. De esta manera, yo literalmente estaría perdido a no ser que compre, bueno, a no ser que adquiera un cambiador de mecha porque no sé, imagínate, un Gabriel no experimentado contra un Northern Knight pues obviamente siempre va a ganar el the Knight, ya que tiene su escudo que siempre lo puede proteger de los tiros de Gabriel. Y luego súmale que se puede estar recuperando de vida con, con los botchitos de recuperación, o sea, sería casi imposible ganar. Por eso sería mejor esperar un rato, mirar qué meca tiene el enemigo, o posibles enemigos, y pues si hay suerte, ganar. Porque en este caso vamos a escoger sí o sí a Jojo, porque de eso va el vídeo. El enemigo ya sabe que estoy en la partida, así que sabe que no estoy solo. Tenemos el Core 2, que como os he explicado, nos da un potenciador a la hora de explotarnos, aunque nos hace daño. Pero bueno, esperemos poder usarlo bien. Sinceramente es muy bueno y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vale, de aquí me voy a quedar con este para no perder módulos, que es muy importante y al menos a mí me, me ayuda mucho cuando me revientan varias veces y de aquí pues voy a coger este para tener un poquito más de escudo ahí está el Nat, es el que tenemos que matar y va con un ranger así que puede ser complicado depende de qué módulo se esté usando como veis la recarga es increíblemente rápida seguramente más adelante a lo mejor se lo bajan y todo pero está muy bien imagínate si a este le ponemos el módulo de Cyrus pero bueno no vale la pena porque ya tiene una recarga muy rápida tenemos un drop por aquí así que vamos a ir a por él Vale, se maneja como si fuese huracán, ¿vale? Los que sois de los de PC, me entenderéis, pero los de móvil no. Así que supongo que móvil también se manejará igual que huracán. No estoy seguro. Vale, mira. Si ponemos la E, activamos el modo. Aunque no nos matamos, pero sí nos hacemos daño a la hora de usar la Q. Lo que me gustaría saber es si tiene alguna animación el mecha. O sea, si hay alguna manera de detectar que el enemigo tiene puesto este módulo. Cosa que no creo, porque no le veo nada en plan los ojos brillanzos o algo así y ya tenemos todos los módulos, liles y el core 2 vale, lo que tiene de, de bueno el en enemigo es que es muy rápido y que también tiene bastante escudo cosa que este mecan no tiene Ahora no tiene escudo pero no como para no como para hacerle frente a, a rangers por ejemplo estamos hablando de una buena configuración de ranger. si llevo un ranger medio pedorro pues nos lo bajamos fácil Obviamente para movilidad creo que no es lo mejor, pero bueno, lo podemos probar. Vamos a intentar saltar por aquí. Bueno, algo hace y no te gastas el salto ni el fuel. Ahora mismo si el Ranger nos ve de lejos nos puede literalmente comer, así que habrá que vigilar. Una cosa que me dijo un suscriptor es que a lo mejor con la, la pasiva de piloto de, la, de Serena... Puede estar interesante ya que recuperamos más vida y al final lo, lo que más daño hace de este mecha es su, su combat skill y la verdad que sí, tiene mucho sentido y puede ser muy interesante. Lo estaré probando y cualquier cosa os diré cuando os saque la guía si es que la saco, que supongo que sí. Tenéis que tener en cuenta que la Q elimina tanto el escudo como la vida y hace daño en la vida, aparte de eliminar el escudo, ¿no? Así que tenéis que tener esto en cuenta antes de tiraros con el core 2 a por un enemigo. Tenéis que saber si os sí que vais a, a destruirlo, porque, porque si no os vais a quedar muy vendidos. Ya que imagínate que yo ahora me pongo la E y me pongo la Q y me tiro directamente a un enemigo. Voy a perder vida. Mi enemigo seguramente no, no muera, porque con un toque no muere. Sería muy estaría muy roto. Y luego estaríais sin escudo frente al enemigo. Sería una locura. pinto de que está allí. Y la zona ya está viniendo. Así que estamos un poco... fuckets Aunque bueno, Ranger tampoco tiene... Ahí está. ¿Qué os había dicho? Ranger tampoco es que tenga mucha... Ya me ha visto. Se viene lo divertido ahora. No creo que sea lo más acertado acercarse al Ranger. Pero nuestro... Vale, le hemos dado. Vale, vamos a aprovechar nuestra Q. Vale, él se va. Le hemos aprovechado nuestro clic derecho para movernos. Vamos a acercar para tener cobertura de este tipo pero... Ahí viene. Joder, joder, parece que estoy mandando sus balas, tío. ahora mismo estamos medio jodidos porque él está arriba de nosotros bomba explosiva mierda, nos hemos hecho daño, ¿no? ¡Hola, ¡Oh, merda! nos hemos ganado, chavales ¿o no? Shit. Oh, como habéis visto tenía casi mil y pico de vida más escudo o sea, ahora porque me acabo de recuperar de vi la vida, pero tenía vamos, bastante más vida de lo que tendría en verdad ha estado muy muy bien y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu bonito like, suscríbete a este canal si te ha gustado porque próximamente se vienen cositas ay qué criches tío, que no me gusta decir eso y nada, poco más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste la nueva manera en la que se ve todo, y nos vemos más adelante. Chao, chao.